Ok, ok. Amigos y suscriptores de YouTube, aquí de nuevo hay Rains Park comentándoles y trayéndoles a la misma vez el Minecraft 1.6.4. Entonces, ya que están tan ansiosos, pasemos al intro y comenzamos como... No, no, no, no importa ya. Pasemos al intro. Y bien, una vez que ya, ya, ya pasamos el intro, entonces ahora vamos a hablar que tenemos que hacer es simplemente hacer lo mismo que hicimos en el tutorial de la versión 1.6.4 y si simplemente tenemos, tendremos todos los resultados que, que, que o sea, es el mismo Minecraft, yo no, estoy probando, o sea se actualizó, si, si van al video anterior al mío que fue la versión 1.6.4, aparte de unos cuantos más se pueden dar cuenta de que si lo tengo, o sea, con la 1.6.4 no tuve que actualizar nada simplemente usar la launcher le de dejaré la descripción de nuevo y con eso Podrán entrar al Minecraft 1.7.2 Creo que volaron en 1.7.2 Pero está bien Ok, ¿qué hay nuevo en eso todo? En el, ¿Qué hay nuevo en eso? Hay nueva madera, donde sé No puedo leerlo bien porque no estoy frente a la computadora Hay nueva madera Hay en, flores Nuevos tipos de peces y, y muchas cosas más o sea, eso fue todo, no era un video de que Guau, vamos a seguir esto luego el porche luego el no, no, no, era simplemente para eso Y bueno, nada amigos y suscriptores, si no son suscriptores, suscríbanse ahora mismo si, Y no me importa lo que no, si no sean, sean, sé que no entendieron nada, hasta la próxima, bye